A, al propio libro, ya uno lo va a contar, no voy a decir mucho, solo una idea que, que a mí me sugirió cuando, cuando leí por primera vez, cuando todavía era el proyecto de la tesis. Y es, este libro a mí me sugiere, es como un sexto de cereza en cuanto a los conceptos y a las ideas que te va sugiriendo. Vas leyendo y se te van abriendo ventanas ...y te va sugiriendo ideas para adentrarte... ...coño, oye, pues es interesante leer algo sobre esto que dice sobre el sionismo... ...es interesante leer algo de esta relación que establece entre, entre el anarquismo y la identidad... Eh, ...y te va abriendo como debate, como interrogante... ...que es un, un continuo animarte a, a leer, a conocer nuevos autores... El libro está lleno de, de, de ventanas, de puertas que están invitando. Esa es la idea que me vino cuando, cuando leí esto. Y finalmente, para darle palabra a Yago, um, hablar sobre él. Yago eh, le mete mano a todo. Es aquí un renacentista, aquí al ladito. Te hace el poema, te toca el violín. Escribe este libro y no se nada de nada. En esta sociedad en la que estamos ahora, que están tan de moda los todólogos, como les gusta decirle a Carlos Caigo, los todólogos estos que no saben de nada pero dan explicaciones de todo, y lo mismo sirve un tío para analizar la política internacional como de economía, como todo, y son todos los mismos y están todos dando lesiones, o en el mundo académico, tanto petulante que hay por, por todos sitios, y tantos tanto divos que, que fabrican cualquier cosita y ya se la están dando. Bueno, ya algo es la antítesis de eso. Eh, un tipo que nos, que nos podría dar lesiones de muchísimas cosas, sin embargo, lo vemos aquí tan, tan molesto y tan. Así que, que, eso simplemente me queda, antes de dar paso, darte las gracias por el magnífico trabajo que has hecho y antes de gracias por regalarnos todo los Me hace mucha ilusión además empezar, la primera vez que se presenta, me hace ilusión hacerlo aquí, que aunque ha sido una historia que me ha tocado vivir desde Granada ya, pero bueno, porque justo después de marcharme fue cuando empezó la historia de Rey Heredia. Y también me hace ilusión que esté Juan aquí porque tengo que reconocer que este libro se ha escrito comiendo su verdura, o sea que algo debe haber <risa> Así que hay ahí, ahí de que viene Pernal Núñez, <risa> y sí, bueno, también es verdad que hay alguna experiencia que, o sea, reflexiones que están como trasfondo de la experiencia aquí, de referencias de actividades que se han hecho aquí, de gente que está aquí desde hace mucho tiempo, pues peleando en la calle, peleando con proyectos, lanzando ideas y, y lanzando debates. ¿no? Entonces, eh, yo no quiero, usar o sea, es, hay, lo primero que, me, que querría decir es que es un tema, mmm, o sea, es una tesis sobre el anarquismo, en realidad, que está planteada fundamentalmente desde el anarquismo y, fundamentalmente, para el anarquismo. O sea, puede servir para más cosas también, o para más... Pues, creo que las reflexiones que son aquí atraviesan y desbordan un poco de lo que es el marco del anarquismo, ¿no? Pero sí que intenté, más voluntariamente, como eh, a lo largo de toda la investigación, Mantenerme dentro de lo que era la propia reflexión, o sea, ...por una cuestión personal también. Yo tenía una, una corriente de pensamiento con la que sentía especial afinidad, con la que me sentía especialmente vinculado y, y con la que también a veces pues... Mm, me saltaban chispas con eso que decía Juan de dogmatismo, de idea cerrada o de incapacidad de ver eh, agujeros muy gordos, ¿no? Que como no queríamos mirar, que no queremos ver, que no queremos analizar porque, porque no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, básicamente está planteada intentando no salir de la propia lógica interna de pensamiento, es de decir, bueno, dentro de lo que es el propio pensamiento anarquista, el pensamiento libertario, cómo podemos, qué contradicciones podemos encontrar, cómo se enfrenta a una situación que a mí me parece que es crucial y fundamental en lo que es la historia del pensamiento político contemporáneo, especialmente europeo, luego hay otros elementos que se introducen que no son europeos, que creo que son también muy interesantes, pero que están en resonancia con lo que aquí vamos a hablar, y entonces entender cómo el anarquismo, desde su propia idea, eh, ahí se topa con, con limitaciones, con contradicciones con y también con potenciales, ¿no? que a lo mejor otro tipo de pensamientos no tenían. ¿no? Entonces, creo que no es del todo. no es demasiado complaciente con el anarquismo y de hecho hay gente que la crítica un poco por, por, por, por ser demasiado crítico. ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no, en sí no es malo, ¿no? <risa> hay que enfrentarse a esto. Entonces, sí quería. Y, o sea, lo que me interesa sobre todo es que más que entrar en muchos detalles de, de, de la idea básica o de la pequeña historia porque al final no deja de ser una historia como muy especializada, muy pequeña en el tiempo, me interesa que eso se sitúe porque esa cuestión tiene algo de relevancia para, para nosotras en, la, en, en el pensar actual y, y dónde se ubica, o sea, porque me parece que, que plantea cuestiones de manera que otros lugares, otros pensamientos políticos no se podían plantear, ¿no? Entonces ahí lo primero que, que, que, que quiero hacer es como una, un pequeño marco ¿sí, no? de que, en qué contexto estamos y, y, y dónde se ubica esa cuestión. Y vamos a ver cómo, cómo poco a poco vamos añadiendo elementos a ese marco para entender qué ocurre ahí. ¿no? Entonces lo primero que.. Hace falta, me aplicáis eso. ¿Qué hay de eso? Vaya, que imaginaros. O sea, todo habréis escuchado un poco hablar de lo que era el proyecto ilustrado, la ilustración. Estamos bien. O sea, estamos en una época, que es la época del proyecto ilustrado, en la que tenemos un pensamiento, en el que se, se empieza a plantear: es decir, bueno, la humanidad tiene que dar un salto, se hace dueña de sí misma, tiene que recurrir a una facultad suya, que es la razón y tiene que empezar a emanciparse. Esto se inscribe en una linealidad temporal que llevamos hacia el progreso, hacia el futuro, en el cual es como un, un camino que es inevitable, pero en el cual hay una serie de fuerzas o de elementos que nos lastran, que nos impiden dar ese salto, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en esa dirección, que es la dirección de la historia, la dirección del progreso, la dirección de la emancipación para llegar a esa humanidad emancipada, que es el proyecto que ya somos capaces de realizar, ¿no? la mayor parte de los movimientos sociales, del socialismo, del, del anarquismo dentro de ellos se, se enmarcan en este momento y en este tipo de pensamiento. ¿no? Eh, evidentemente, en el momento que tenemos esa línea de proyección de tiempo hacia adelante, hacia el progreso, hacia esa humanidad emancipada, también hay una serie de elementos que consideramos que son esos elementos de la reacción, o son elementos conservadores, que son los que nos impiden o nos bloquean para conseguir eso. ¿no? Eh, que sean esos elementos, y cuáles son las herramientas que consideramos que nos llevan hacia adelante y cuáles son las que nos frenen, son los que van difer diferenciando unos tipos de pensamiento político de otros, ¿no? Aquí, vamos bien, cuando creéis me paráis, ¿eh? Entonces, en ese contexto, surge, dentro de lo que es la sociedad europea, una fórmula, que hoy está más que cuestionada, más que, más que sobre todo en crisis, que es la fórmula del Estado de Nación, que es decir, bueno, tenemos, necesitamos, crear, eh, o sea, caminar hacia esa humanidad emancipada, pero al mismo tiempo es verdad que hay diferentes ritmos. La historia se introduce en esa argumentación, ¿no? Cada uno tiene un ritmo, cada comunidad tiene su propia lógica, su propio momento, y hay que respetar los ritmos de cada cual. Entonces, como comunidades, vamos caminando en esa dirección en diferentes ritmos, en diferentes momentos. ¿no? Entonces eh, ahí se introduce esa lógica como de comunidades políticas, que son independientes unas de otras y que de alguna manera eh, tienen que crear las herramientas políticas en el interior de ellas para lograr esa emancipación. O sea, ya empezamos a rebajar un poco ese horizonte de humanidad emancipada y ya empezamos a rebajarlo a una pequeña comunidad emancipada. ¿no? Eh... Dejamos por un momento aquí el anarquismo, que esto evidentemente el anarquismo no lo va a afectar, lo va a cuestionar profundamente y eso es lo interesante aquí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento eh, hay una serie de población, que es la población judía, que en ese puzzle de vale, pues como comunidades somos autónomas cada una y caminamos de manera independiente hacia este proyecto de emancipación, bueno hay un grupo que no pertenece como tal a ninguna de esas comunidades, pero que está un poco en todas. ¿no? Entonces surge la gran cuestión, de la, de, de la gran cuestión a, a, al proyecto político de luchación, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con los judíos? ¿no? Que es una pregunta que nunca se resuelve. De hecho, habéis escuchado la expresión de solución final, que nos dice bueno, pues lo liquidamos, acabamos con ello, esa es la solución final, pero es una pregunta que se viene planteando mucho tiempo atrás. ¿no? O sea, no, no, no, en ese sentido, los nazis no son nada originales. O sea, están continuando de manera un poco más radical, de manera un poco más explícita, una cuestión que no termina de encajar. Los judíos son la pieza que no encaja en el pulo de los estados nacionales y europeos. ¿no? Eh, el judío, desde el momento... O sea, lo que se plantea de la Ilustración es decir, bueno, estos judíos, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, lo que tiene desde la lógica de la universalidad, de la lógica de ese proyecto de emancipación que tiene la Ilustración, como ciudadanos eh, deberían de dejar de ser judíos para ser ciudadanos ¿no? universales. ¿no? En el momento que estamos concediendo derechos universales a todo el mundo, derechos humanos, o se pasan a ser un individuo más como cualquier otro, entonces su condición judía debe dejar de ser significativa. Pero, por otro lado, puesto que hemos detectado que hay una dimensión histórica que obliga a que cada comunidad histórica lleve su propio ritmo de emancipación y que sean estados nacionales, la fórmula política que hemos votado, esos judíos se tienen que insertar dentro de ese marco de estado nacional. Es decir, deben de desaparecer como judíos para integrarse como franceses, como alemanes, como ingleses, como piezas de ese estado nacional al cual, por las circunstancias que sea, pertenecen, ¿no? evidentemente hay una contradicción en términos ya fundamental, porque se le está obligando, se está intentando, se está planteando como problema el, la cuestión de un colectivo, que es el colectivo judío, con lo cual lo estamos identificando como grupo pero por otro lado le estamos dando una solución individual es decir, que sean ciudadanos y dejan de ser judíos pero al mismo tiempo obligarlo a insertarse en el trayecto histórico, cultural, concreto de cada una de esas naciones es decir, tienen que pasar a ser franceses, tienen que pasar a ser británicos, tienen que pasar eso hace que vayan a ser siempre o bien puro extranjero, es decir, no entran dentro de ese, de ese esquema, o bien la sospecha, como ocurrió con el tema del caso de Grey, pues y siempre una sospecha permanente de que ese judío no esté realmente integrado, no, esté realmente, no sea realmente un francés, hay una doble lealtad, o haya porque siempre es judío además de francés, ¿no? O bien. Que es lo que ocurrió, la mayor parte de los protagonistas de, de, de esta investigación, que eran los anarquistas, los revolucionarios, los que directamente dicen no, es que hay que acabar con esta fórmula del Estado-Nación. En ese caso, también son sospechosos desde la lógica del Estado-Nación, porque son puros revolucionarios. ¿no? Eh, o sea, nunca va a encajar. Desde ese primer momento, desde el momento que establecemos ese marco de Estado-Nación, la pieza judía no va a encajar bajo ningún concepto y además ocurre ahí algo, o sea, que algo que no sucedía antes o sea, lo que está, que ahora volveremos sobre ello de una manera un poco más explícita es que los judíos, que hasta entonces era más una cuestión religiosa, incluso étnica se está de pronto politizando, se está convirtiendo cada vez más a los judíos se ve como un grupo que consiste en realidad en una nación una nación que no tiene Estado, una nación sin Estado pero no deja de ser un cuerpo colectivo con una dimensión nacional, cultural aparcamos eso por ahí un momento, que ahora volveremos entonces, vamos otra vez al anarquismo. El anarquismo, por supuesto, no se cree. Uh, o sea, lo interesante aquí es el anarquismo dice: bueno, es que mm, este compromiso que había hecho el Estado-Nación no se sostiene bajo ningún momento. O sea, es, es insostenible como concepto. En primer lugar, porque lo del Estado no nos lo tragamos. O sea, el Estado ya se ha visto que una, o sea, es una herramienta que hemos construido para garantizar la paz social o el orden social, mientras que hay una explotación en el ámbito privado. Que es la herramienta que hemos creado para que la acumulación de riqueza, la acumulación de capital, en la nueva fase de capitalismo, se pueda dar sin que, sin que haya perturbaciones sociales. ¿no? Y por otro lado, la nación tampoco nos la tragamos. porque no nos tragamos el nacionalismo? Porque sabemos que es un elemento cultural que se introduce ahí para fracturar la gente que son sujeto de esa explotación, de esa nueva fase del capitalismo. Es decir, la clase trabajadora, que es internacional, nos están fracturando en naciones para que no podamos organizarnos naciones internacionalmente. Entonces, de alguna manera, ahí lo que hace el anarquismo es coger de manera radical ese proyecto de emancipación humana, esa línea que llevamos en el tiempo hacia adelante, ¿no? que buscamos, que queríamos perseguir, que estamos preparados ya para construir otro tipo de humanidad. El anarquismo dice, oye, que no, que por ahí... Esto, o sea, esto del estado de nación no es una herramienta para llegar ahí es en realidad un obstáculo en el camino esto forma parte de la flecha o de... O de habíamos dicho que había una herramienta que nos llevan hacia adelante y otras que nos lastraban o que nos llevan hacia atrás pues esta fórmula del estado de nación en realidad forma parte de esas herramientas que nos lastran, que nos impiden avanzar que nos llevan hacia atrás eso el anarquismo lo plantea sin ningún reparo y muy explícitamente ¿no? o sea, precisamente por eso a mí me interesaba decir, bueno... Si el anarquismo, eh, que, se, que es, digamos, el único dentro de ese proyecto de emancipación, del proyecto ilustrado, el único que se plantea en serio las consecuencias más radicales que eso tiene que tener, si el único que es capaz de llevarlo hasta el final y de ver la trampa de Estado nación, ¿qué es lo que piensa el anarquismo sobre la cuestión de los judíos? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que decir al tanto? Porque ahí sería interesante, Entonces, pues, evidentemente. Es, es, es como el núcleo de la cuestión. Evidentemente esto lo percibieron también en ese momento histórico por pues muchos judíos que rápidamente entraron o bien en el socialismo revolucionario, o bien en el movimiento revolucionario en general, y muy específicamente dentro del anarquismo. tanto bueno, hay, Todos conocéis a muchos autores anarquistas que eran de origen judío, como okay, Magolman, Röcker, Bergman, o sea, Hay un montón de autores que son muy conocidos, pero sobre todo había una gran masa de, de población de trabajadores judíos que formaban parte de lo que fueron los procesos de, de, de organización del sindicalismo y de proceso revolucionarios, pues, tanto en, en Rusia como en Alemania, como en Inglaterra, como en, como en Estados Unidos, Entonces, porque evidentemente en, entendían que ahí había la única posibilidad para ellos de emancipación, o sea, de, de, de lograr una transformación social en la cual ellos como judíos pudieran tener un hueco. ¿no? Eh, Sí que me apetece, o sea, como para completar este paisaje, antes de entrar un poco en, en ese núcleo, que es la, la cuestión fundamental ahí, eh, algo que nos lleva un poco a, a, la, a la situación actual, también quería decir que no solo... O sea, ahí hay una cuestión histórica que se es entonces esa lógica del Estado-Nación, pero que luego veremos que no es solo el anarquismo el único que desborda esa lógica del Estado-Nación, sino que el propio capitalismo... ...progresivamente la ha ido desbordando... ...la ha ido entendiendo que en un momento dado... ...le sirve como herramienta... ...y luego en un momento en que intenta deshacerse de ella... ...porque ya no le sirve, ya no necesita... ...en realidad lo que le interesa son sobre todo sujetos... Eh, ...que era el proyecto fundamentalmente de modelo... ...de las a los sujetos, a los individuos... ...de, su, de la tradición para convertirlos cada vez más... ...en sujetos abstractos de intercambio de mercancía... ...no, es lo que quiere a nivel internacional... ¿no? ...entonces esa herramienta que le servía esta donación... ...progresivamente hemos ido viendo cómo la va desbordando... Y, e incluso intentará acabar con ella. ¿no? Y en ese sentido se, produ se produce algo que es lo que yo creo que volveremos al final sobre ello. ¿no? O sea, es decir, esa línea de progreso se nos va a quebrar, porque vemos que vamos caminando en realidad no hacia una humanidad emancipada, sino que empezamos a ver que a lo mejor las pistas para una emancipación humana pueden estar incluso también en el pasado. Se invierte la línea temporal, empieza a aparecer la antropología política, empezamos a buscar en comunidades precapitalista, en práctica, en forma de organización precapitalista, herramienta para una emancipación en el presente. Entonces, toda esta línea, el propio anarquismo tendrá que deshacerla. Esta línea, un poco, que era la herencia del pensamiento ilustrado, liberal y demás, el propio anarquismo, progresivamente, en los últimos eh, 50 años, ha tenido que irla progresivamente desmontando, criticarla a través de prácticas y de realidades que se ha tenido que confrontar a ella. ¿no? pero bueno, volvamos otra vez a lo que da lo nuestro ¿no? o sea, sobre todo lo que quería con ese paisaje es que entendáis que estamos en una cuestión que, que forma parte del núcleo del pensamiento político de lo que estamos todavía viviendo consecuencia Eso es, entonces que el anarquismo ahí tiene mucho que decir precisamente por el radicalismo de su planteamiento y que la cuestión judía, no en todas partes pero por lo menos aquí en Europa sí que era clave porque era donde se planteaban las contradicciones de nuestra propia herencia de pensamiento político entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que plantea el, el anarquismo más clásico sobre la cuestión judía? Básicamente, ellos también comparten con el pensamiento ilustrado que los judíos, de una manera u otra, tendrá que disolverse. ¿no? Igual que plantean que el nacionalismo es, una, es un factor conservador, los judíos, entendido también, porque terminan, eso lo veremos también como lo entienden de una perfección un poco nacional, pues también tiene que terminar por desaparecer. ¿no? Entonces hay dos maneras de, de, hacer de, de disolver esa identidad judía. Por un lado está la, la línea del cosmopolitismo que la vemos presente sobre todo en, en anarquistas más teóricos, como podrían ser Goldman, Rocker, Bolling, ¿no? que, que sí que son, tienen una herencia en su pensamiento más explícita, del pensamiento liberal, del pensamiento ilustrado. Entonces ellos lo que ven es que lo que tiene que suceder es hay una ruptura en el tiempo entre el pasado y el futuro, o sea, lo que es el proceso revolucionario, básicamente fracturar en el tiempo presente la herencia de atrás con lo que tenemos que crear nuevo de esa sociedad emancipada en la cual surge una nueva cultura universal, ¿no? una cultura que eso que supera y que desborda esas culturas nacionales, esas tradiciones, esas religiones que venían de atrás y creamos una nueva solidaridad universal e internacional. Ese sería el pensamiento de, de, de, de, como comocolitismo. Y luego hay otro que los dos, o sea, lo, lo estoy separando conceptualmente, no digo que haya autores que están solo de uno y otros solo de otro, pero está en cierto campo, está más presente uno y en otro otro, ¿no? que la otra sería la otra manera de disolver la, la identidad judía sería a través del internacionalismo obrero, es decir, bueno, vivimos ahora mismo en el tiempo presente una guerra social, una lucha de clases, o sea, aquí hay dos polos claramente en enfrentamiento y entonces o sea, lo judío mmm, se disuelve fundamentalmente entre dónde estás de esa guerra social, en qué polo estás, o sea, eres judío banquero o eres judío obrero y estás con nosotros en una lucha revolucionaria, ¿no? Una transformación social, entonces hay, por ejemplo, eso son en textos, en panfletos que hacían los... Es un lenguaje muy distinto, por eso, porque en la zona de Ucrania, que había, en realidad eran chavalicos que la mayor parte de ellos acabaron muertos fusilados en las mismas reyertas que había de revueltas que en Ucrania, en que en, en... O, o acababan muertos en prisión por las condiciones, por tortura, o pero eran chavalicos a lo mejor de 18, de 20, de 22 años, 25, no mucho más de eso, la mayor parte de las que he visto eran muy pequeñita ¿no? y, y en ellos donde se ve, por ejemplo, este lenguaje mucho más radical, ¿no? la, la, la defensa de un terrorismo que ellos llaman base sin motivos también, o sea, es como estamos en una lucha social y aquí ya por todas, ¿no? Esto es mmm, vencer o morir, o sea, que no hay otra, otra solución en medio? ¿no? Entonces no hay esa reflexión teórica que pueda haber en un rocker, hay básicamente escritos de, de llamada a la acción, ¿no? Vale, esa es como la propuesta que desde el anarquismo se plantea, esa disolución de los judíos, que es coherente de alguna manera con el planteamiento que ellos tenían. ¿Qué es lo que ocurre? que Es donde empiezan a surgir los problemas, donde ¿no? todo se empieza a complicar. Pero, fundamentalmente que la evolución no va a ser como ellos se planteaban, es decir, que ellos creían que iban en un camino en el que esas identidades culturales progresivamente iban a desaparecer, en realidad no sucede así, no sucede así por varias cuestiones en primer lugar empieza a haber un movimiento migratorio de toda la población judía en el, que estaba en la zona de residencia esta zona así de, del oeste de Rusia ¿no? Polonia, Ucrania empieza una transformación social y una serie de población que empieza a migrar y entonces en esa migración empiezan a saltar muchos de los esquemas que hasta entonces estaban más o menos fijos ¿no? en primer lugar se produce una ruptura con la tradición propia. que Son población que está rompiendo con lo que era la, la estructura social de, del setel, de una comunidad judía cerrada en la cual la, la cuestión religiosa y el judaísmo tenían una importancia capital, era lo que vertebraba la sociedad. Y empiezan a emigrar, empiezan a entrar en los procesos son también los procesos de industrialización, empiezan a trabajar como obreros, empiezan a, a, a buscar otros horizontes posibles porque allí no hay, o sea, hay una asfixia cada vez más terrible. Por otro lado, entonces en ese sentido, sí, hay como una ruptura con su propia traducción. Por otro lado, ahí se empieza a repelar una fractura interna, internacional, de lo que es la población judía. Es decir, cuando llegan los judíos polacos, que básicamente viven en unas condiciones infrahumanas, que se van a la zona de Istén, en Londres, que empiezan a trabajar en talleres textiles, clandestinos, sin ningún tipo de garantía... Sin... 14, 16, 20 horas diarias, o sea que era eh, una explotación, eran condiciones de esclavitud totalmente, además una, el sistema de los switch -shop, que era como una especie de contrato de subcontrato de subcontrato de subcontrato de subcontrato de subcontrato, que al final era un propio judío que tenía un taller con cinco tipos allí completamente explotados. Eh, esa población hace saltar dos cuestiones. Por un lado, la, población, la propia población obrera que estaba organizada en las zonas ingleses que tenía allí sus propios sindicatos, que ven cómo esta población se está llevando el trabajo, pero que no están organizados, que no tienen ningún tipo de conciencia política y salta esa lógica de dumping social de que están viendo esta gente nos están quitando el trabajo y encima nos están haciendo rebajar las condiciones laborales que nosotros, las, las pequeñas conquistas que nosotros ya hemos logrado, ¿no? Pero por otro lado también o sea, hay una quiebra ahí de lo que sería la, la solidaridad o internacional precisamente por, esa, por ese flujo migratorio. Pero también entre la solidaridad judía. Cuando los judíos de Francia y de Inglaterra, que llevan muchos años ya integrados en esas sociedades, que hablan perfectamente francés, que hablan perfectamente inglés, que en muchos casos incluso se han convertido, o se han, ya han abandonado la religión del judaísmo, o sea, aparece esta población que responde por completo al estereotipo del judío del Este, mmm, analfabeto, pobre, eh, todos esos estereotipos de los extranjeros, ellos ven que esa población con la que pueden identificarles como judíos puede cuestionar la posición social que ya han logrado conseguir también, con lo cual son la misma gente, los propios judíos, la comunidad judía, los que empiezan a, a decir, oye, frenen la inmigración, empecemos a pongan leyes migratorias para que esta gente no venga o favorecerlo para que se desvíe esa población hacia Estados Unidos para que continúen los proceso migratorios a otras zonas pero que se los quiten de en medio porque cada vez más el antisemitismo que va ir surgiendo lo va a señalar por igual eh, y entonces sí, aquí es lo que, la parte, el momento que llega que, que es fundamental entender lo que sucede cuando eh, el antiguo antijudaísmo que era... Un prejuicio que si volvemos a las flechitas del tiempo, que me gustan a misa, volver a imaginarla, que no he podido dibujar quería un poco, por eso pues, dibujarla es, si pensamos en esa línea hacia adelante y esa línea hacia atrás, es lo que nos frena o cuáles son el, esos elementos que nos atan al pasado pensar que esa línea hacia adelante en realidad se puede pensar desde un, desde un modo también muy cristiano ¿no? desde la tradición cristiana de ha llegado un mesías, los tiempos de, de la realización, el reino de Dios está por llegar ¿no? está ya aquí mismo y los judíos ya representaban en ese campo religioso precisamente ese freno del pasado que era esa población que no reconocía al Mesías o sea, que, es que había llegado, había pasado delante de sus narices y en realidad no entendían o se habían quedado anclados en el pasado era como un quiste del pasado que nos impedía llegar a la transformación de la realización de ese reino de Dios que ya, que ya había llegado que ya estaba aquí no cuando pensamos secularizado es un poco parecido también o sea, ese judío Recoge también esa, esa, esa idea de lastre para esa realización social. ¿no? Entonces, el antisemitismo que surge en ese momento, que es distinto del anti tiene un elemento que son es nuevos. Fundamentalmente, es que plantea su rechazo de los judíos desde, desde la lógica en el campo político y social. ¿no? El, van a redefinir lo que es la identidad judía, cada vez más en ese, en ese elemento que decíamos de como un cuerpo nacional, un cuerpo nacional que no se es extraño y que tenemos que extirpar para poder hacer realizar esta emancipación como comunidad que queremos. Tiene otro elemento también que es importante que hace, que esto sobre todo me interesa resaltarlo porque tenemos que entender que en aquel momento el antisemitismo que hoy en día lo asociamos a nazismo y además lo tenemos como muy claramente identificado como movimientos conservadores en aquel momento no era el caso, en aquel momento se presenta como un movimiento de revuelta y esto por dos elementos principales en primer lugar, esto que decíamos de esa definición de los judíos tenía también, aspiraba a tener como tinte de, de cientificidad o de racionalidad por eso toda esa teoría de la racialidad que surge en ese momento por otro lado, era a pesar de que está muy anclado en su estado de nación y tenía un componente muy retrógrado a nivel nacional se planteaba y tenía una retórica también muy internacional, era un movimiento que se articulaba internacionalmente y que era, era transnacional, podríamos decir. Y luego utilizaba mucho la retórica de la revuelta. Eh, él con, consideraba que, de muchas maneras, ¿no? por un lado asociando eh, los judíos al Estado tradicional, es decir, como los judíos también los judío habían participado, algunos sectores de la población judía había colaborado con el Estado en ciertas labores que eran. Del puesto, lo que sea ¿no? había, se había sido asociado entre, lo, en, de, entre el Estado y la condición judía había, se había hecho esa asociación ellos a través de la crítica de los judíos logran criticar les permite criticar lo que era el Estado tal y como se conocía hasta entonces y luego también consiguen el lenguaje de la revuelta también lo consiguen como mmm, planteando que desde la agitación social que puede, puede plantear una, una lógica de antijudaísmo, o sea, como sucedía en, con algunos populismos en Rusia, ¿no? que planteaban eso como, como una herramienta de agitación social que era la que le permitiría despertar la revolución que traería el cambio. ¿no? En ese sentido, se mantiene, logra estar como una ambigüedad entre esa parte como más conservadora y esa parte que parece que forma parte de esa línea de progreso. ¿no? Entonces, ahí es donde eh, es interesante definir qué es lo que, mmm, cómo la población, o sea, ahí es donde entramos ya directamente en el medio de la historia aquí, ¿no? cómo la población que era judía y al mismo tiempo que era cercana a Fin o ¿no? militante directamente con la idea libertaria anarquista y eso se posiciona dentro de esto. no? Y por otra parte también cómo el anarquismo se posiciona también ante esto. Entonces ahí hay eh, por un hay, hay como un um, En realidad es que hay una cosa que, que quiero compartir también, porque es que esta cuestión de la identidad en la que entramos ahora, no el papel que juega en ese proceso precisamente de emancipación, a mí fue lo que me llevó aquí. no Fue una de las cuestiones que me llevó a meterme en de este medio. Porque es algo que hoy en día nos seguimos planteando prácticamente de la misma manera. Es decir, ahora nos plantean... La identidad de Juan como un papel ambivalente. Por un lado parece que tienen un componente de resistencia, ¿no? nos permiten articular comunidades de resistencia y, por otro lado, a veces parece como que tienen un componente de fractura que permite, que impide que creamos organizaciones, organizaciones que sean más transversales y que tengan un empuje más, mayor de transformación. ¿no? Entonces, esto mismo, a mí me parecía que por eso aquí era clave, porque está planteando por primera situación qué hacemos con esta identidad, cómo planteamos una identidad que además ya es indiscutible, porque en el momento que tenemos un movimiento tan organizado, tan activo, tan virulento como es el antisemitismo, es innegable que con esto algo tenemos que hacer, ¿no? ya no vale, o sea, fracasa de alguna manera esa idea de que, que planteaba el anarquismo más clásico de, de, de comunbolitismo de, o de, de esa lucha social, que, que, que la identidad se va a disolver en esa nueva transformación social que estamos logrando, no, esto no se va a disolver, está claro que no, o sea, hay por lo menos que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿no? Entonces, la gente, o sea, los, los propios judíos adoptan como tres posibilidades, ¿no? De, hay a mí me parece que se pueden agrupar entre actitudes distintas. Una primera que sería como a nivel más individual sería decir, bueno, a la afirmación identitaria hay un autor judío, anarquista, eh, alemán, que, que es Eric Nussan, no que él, él dice, bueno, yo tengo yo soy judío y soy, por otro lado, eh, soy anarquista, o sea, y soy alemán, o sea, yo, yo soy quien decide y quien define. ...qué soy y qué significa eso que soy... O sea, ...a mí no me vais a expropiar la posibilidad de, de definir... ...la significación de esta condición que, que me estáis achacando... ¿no? ...hay otra lógica que es la que nos lleva hacia el sionismo... ...que es decir, bueno, vale... ...puesto que nos acusáis de ser un cuerpo extraño... ...puesto que nos estáis identificando como judíos... ...es decir, nos estáis diciendo que somos algo... ...que además tratáis de decir lo que eso es... ...pues darnos también la condición de realizar eso. Si es verdad que somos una nación, darnos la condición, bueno, si, si la fórmula que había encontrado la del Estado-Nación, permitirnos que realicemos un Estado-Nación. Esa sería la lógica de Sionismo. ¿no? Y por otro lado, hay una, hay una mmm, otra línea de pensamiento, que me parece que la persona que, que más capacidad tiene de plantearla es un autor anarquista francés que se llama Bernard Lazar, que, que es asumir esa identidad, la identidad como identidad negativa, es decir, esa condición judía se convierte en la que se están vehiculando eh, otra forma de opresión social, sirve, o sea, el, el aceptarla como tal, o sea, es como el convertirla en un lugar de denuncia y de crítica de ese sistema que está establecido, igual que como... Eh, venía a ser como la sombra del sistema es decir, si el sistema está generando una clase trabajadora explotada con una serie de condiciones que tenemos que transformar pues nosotros tenemos que tomar eso como una identidad que en realidad se convierte en nuestro estándar de transformación social igual como judío ¿no? que al final era algo parecido también a lo que plantearon dentro del anarquismo los feminismos como mujeres libres es decir, no basta que seamos mujeres trabajadoras dentro de la clase de trabajadores, dentro del sindicato resulta que además como mujeres estamos viviendo una doble opresión ¿no? o sea, no solo como trabajadores nada más como mujeres entonces visibilizarla y utilizarla como herramienta de crítica y de transformación forma parte de esa militancia política que ya planteaba pues lo mismo se está planteando de esta condición jurídica ¿no? eh, el... El, el anarquismo que es lo que plantea en este caso vale, aquí donde a mí me parece que, que el anarquismo se queda, le pilla un poco con el pie cruzado, ¿no?, la, la situación, porque no logra tomar una posición como muy clara. Entonces, voy a intentar resumir lo que son, lo que a mí me parece, logro y lo que son sus propias incapacidades también. Ello básicamente, en primer lugar, hay un, una limitación y es que se convierte en una cuestión fundamentalmente marginal, no, no algo que, que está siendo y que será... Eh, uno de los puntos claves de la historia política y social de, de Europa en aquel momento el anarquismo no logra posicionarse de todo respecto a ella o salvo sea, en casos caso puntuales que ahora vemos entonces lo que se plantea es decir, bueno, sionista, el sionismo no lo podemos defender puesto que nosotros estamos criticando el Estado-Nación el sionismo para nosotros es una fórmula nacional, es una, un objetivo en un Estado-Nación que nosotros no compartimos ni podemos compartir pero tampoco somos antisemitas, o sea, porque el antisemitismo lo estamos identificando como movimiento reaccionario, entonces nosotros no tiene sentido eh, que apoyemos esa ese ese, el, ese movimiento antisemita. ¿no? Esto sobre todo se va a ver en el caso del en el caso de Dreyfus pues en Francia, cuando... El Jornal del de, Pueblo, de, sea, hay una serie de posicionamientos públicos en contra de la, los ataques antisemitas que hubo en la población judía en aquel momento, ¿no? y denunciando precisamente cómo ahí había una, una fuerza de reacción y desmontando la retórica supuestamente revolucionaria que había ahí detrás. Eso tiene una ventaja, y es que consiguieron aunque no fuera, yo creo que a nivel ideológico no se logró dar grandes pasos porque básicamente lo que vinieron a hacer fue decir, bueno, ante este ataque del antisemitismo lo que tenemos que venir a defender la idea republicana que eran como los mínimos los que habíamos conseguido y que no estamos dispuestos a renunciar a ellos, tenemos que seguir hacia adelante y aquí nos atrincheramos para defender estos mínimos que habíamos conseguido en ese sentido no hay como un avance a nivel ideológico, a nivel teórico pero sí logran hacer un marcaje cultural, es decir, desde ese momento en adelante el antisemitismo será más claramente identificado como fuerza, como pensamiento de reacción y aunque volverán a surgir en algunos debates, hay, hay recorrido histórico que yo tendría que volver aquí a revisarlos, pero si sí vuelven a aparecer debates en el que vuelven a meterse en algunos círculos, en, alguna forma, en algunos grupos sindicales, en algunos... En algunos círculos libertarios, anarquistas, en Francia y en algunos otros lugares, esa idea de, de intentar colar el antisemitismo como el lenguaje de revuelta, esa historia que ya ha ocurrido eh, va a marcar, va a ser un, un marcaje histórico que no permite que eso termine colando. ¿no? Pero la mala noticia es que a nivel ideológico, a mi entender, no, no consiguen salir o se hace una propuesta clara. Y de hecho se vislumbra que detrás de su rechazo del Estado-Nación sigue habiendo un pensamiento en términos de nación. O sea, y esto lo, lo, lo explico de la siguiente manera. O sea, hay un principio de las nacionalidades que está detrás del principio federativo, que está en el anarquismo, que aparece tanto en Bakunin como en Proudhon. Que al final todo lo que pensamos pues yo, por lo menos la parte que he podido rastrear, son todos herederos de ese pensamiento que ellos formulan, tanto Bakunin como Proudhon. ¿no? Por un lado hay una idea ahí que es que el patriotismo natural hay un cierto sentimiento nacional o sentimiento patriótico que puede tener una función social, una función política como, como resistencia a la centralización estatal. ¿no? Hay, uno, pues, sí, eh, hay uno como un nacionalismo de Estado que es una manera de crear una cultura social que favorece y que apuntala a la estructura estatal y hay un cierto nacionalismo como más localizado, más visceral que que tiene una tendencia, a veces, a oponerse, y en ese sentido puede ser útil para la revuelta, para la revolución o para la formación. Eso por un lado. Pero, por otro lado, eh, hay también, en la lógica que se plantean fundamentalmente crudo hay también una, una concepción nacional que sigue latiendo detrás. Decir, hay dos formas de, de, de federalismo que se plantean, ¿no? o sea, Sobre todo a nivel más formal o más contractual. Uno, que sería por producción y, y por territorio, eh, y otro que sería más la lógica de afinidad. ¿no? En la lógica de pues, o sea, lo que sería más explícitamente contractual, el que plantearía Pludo, que, que sería el de, el de la producción y territorio, una población como la población judía, que precisamente lo que, lo, lo que carece es un territorio, no entrarían ni en uno ni en otro, o sea, quedarían disueltos también. ¿no? Y entonces donde suelen entrar, tanto en el anarquismo en la FECTE francesa como en otro lugar, cuando se articulan en las estructuras que había en aquel momento, de organización social, sindical, obrera y demás, donde suele entrar la población judía, pues suelen ser como, o bien como grupos migrantes por lengua o por, como grupo de afinidad. Tienen una afinidad migratoria, una afinidad lingüística y demás, pues se articulaban como grupo aparte. ¿no? pero seguían viéndose, y de hecho, cada vez que se habla de ello, de alguna manera se lo considera como un cuerpo nacional tanto Max Netlau como eh, Rocker, cuando hablan de los judíos, de alguna manera no deja de ser un pueblo o una especie de nación o sea, sigue detrás latiendo eso, ¿no? Y Entonces, yo lo que veo ahí sobre todo de, de, de carencia es que al no lograr pasar esa dimensión nacional, al no lograr superarla, aunque se plantea, o sea, es clara y explícita la posición al Estado-Nación, pero no logran tejer conceptos nuevos que le permita plantearse una identidad cultural como podría ser la judía, que ahora veremos que era muy cuestionable lo que era como, como identidad judía, eh, no logran tampoco saber cómo encajar o cómo darle una solución a esa situación, que al quedarse sin solución permite que la fórmula del sionismo progresivamente también vaya ganando en, a, en, en relevancia porque lo que consiguen los sionistas es ser lo único que dan una respuesta global a la globalidad que plantea el ataque antisemita o sea, el antisemita lo que hace es decir, todos los judíos sois esto que nosotros definimos con lo cual como tal os podemos atacar a cualquiera y el sionismo es el único que da una respuesta a todos como, como tal ¿no? porque la alternativa, que esto es lo que quiero entrar ahora ...que desde el, desde el pensamiento libertario se pudieron dar... ...pues no conseguían esa globalidad que sí consiguió el sionismo... ¿eh? ...desde la población judía qué es lo que se plantea... Que se, que se, cómo, ...cómo se combate o cómo se, cómo se vive esa situación... ¿eh? ...bueno ahí en el anarquismo como tal no, no es especialmente original... ...es heredero sobre todo de una tradición que es la tradición del socialismo judío... ...pero que al final la cuestión es la misma... O sea, ...los socialistas judíos fundamentalmente en Rusia... Eh, cuando empiezan a organizarse a ellos como, como judíos y como socialistas empiezan a ver que, que el socialismo que no, no es judío o el socialismo que existía en aquel momento no se hacía cargo de esos ataques que ellos estaban sufriendo como judíos no se hacía cargo de esa situación que tenían incluso en muchos casos el propio socialismo lo fomentaba, lo defendía participaba en pogromes, en ataques antijudíos o en una retórica directamente antisemita ¿no? entonces dice bueno, ...nos hace cargo, Eso por ejemplo, con lo cual tendremos que organizarnos nosotros de manera autónoma para resolver esta situación, entonces cuando empieza a surgir esa organización judías. Pero por otro, lado, por otro lado tenemos que pensar que el contexto de la Segunda Internacional en el que se decide que esos partidos socialistas se agrupen a nivel nacional para organizarse, ¿no? Entonces eso genera un conflicto allí en Rusia, porque hay una se organiza el Partido Polaco por un lado y el Partido Ruso por otro lado, que los dos tienen un componente nacionalista bestial y los dos tienen como intención atraerse al sector judío, que era un sector militante muy potente, para engrosar su fila. ¿no? ...entonces ellos se ven que no solo no defienden sus intereses... ...sino que además todos quieren beneficiarse de su fuerza... ...para defender sus propios intereses nacionalistas... ...y digamos, si nosotros no se supone que somos internacionalistas... ...y que tenemos que estar frente de eso... ...no les queda otra opción, ante esa situación... ...que crear estructuras eh, de socialismo judío propio, ¿no? Y así surge, por ejemplo, el boom el Partido Socialista Judío de allí... ...entonces ahí todavía no hay anarquismo... ...el anarquismo surge sobre todo a través de la población que emigra... ...hacia oeste, hacia Europa Occidental... ...y aquí se enfrenta con la idea de anarquista que había en el momento, ¿no? Eh, al principio un socialismo judío, o sea, la lengua y la condición de la comunidad migratoria hace que se agrupen por su cuenta, como habíamos comentado antes, y crean sus propias estructuras, eh, de diferente manera, no siempre igual, una diferente en Francia, diferente en Inglaterra, pero en todo caso siempre tenían formas de autoorganización. Y entonces, o sea, lo que se plantea desde ahí es cuando surge, o sea, cuando progresivamente se van posicionando ese, ese socialismo más, más omniabarcante que había en un principio, se van creando fracturas, se van definiendo, o sea, es una época en la que hay cantidad, es, a mí me resulta muy fascinante, se empieza a ver la cantidad de partidos, organizaciones, de ideologías que había en ese momento, que, que había una riqueza política y una cultura política que hoy en día yo creo que estamos muy lejos de ella ¿no? o sea, los debates tienen una intensidad y una capacidad argumentativa y una, una, una profundidad de reflexión y todo el mundo tenía tan claro a dónde pertenecía y cómo se posicionaba con el resto de ramas que, que a mí me sigue sorprendente, y me sigue sorprendiendo desde de, de la posición de hoy ¿no? y entonces, por causa el de esos conflictos pues, cada uno se va posicionando y en ese momento donde la población anarquista o sea, la población yiris eh, mm, surge una serie de organismos fundamentalmente en Inglaterra, que donde participa Rudolf Rocker, que convoca la historia más conocida, ¿no? Que los años de esto en Londres, en el y la huelga de los suizos, de 1912 y demás, que, que es donde se articula fundamentalmente en la organización judía y en el sindicalismo, en torno al sindicalismo y a la idea anarquista. ¿no? Y desde ahí empiezan pues, a editar una serie de periódicos que se expanden por todo el planeta, se reintroducen en Rusia, y ahí también eh, se crean grupos afines, o sea, en fin, se expande esa idea anarquista dentro de la población judía, pero muy ligada a sus propias publicaciones y a sus propias redes de, de migración, ¿no? a lo que es el hecho migratorio, que para mí es una de las características fundamentales que claro. Entonces, ¿qué características tiene ese anarquismo yiris? ¿no? Que yo, después de todo, de todo lo que vi ahí, a mí me parece, quizás, como, me parece como la experiencia más interesante. ¿no? Y más interesante porque no renuncia a la identidad que necesariamente tenía que ser parte de su lucha porque esto fue puesto que formaba parte de su condición de opresión de prisión, pero al mismo tiempo no se vende a la lógica del nacionalismo sionista y entonces defiende, o sea, básicamente el anarquismo y lo que construye una cultura en resistencia que es donde me parece que ahí hay una experiencia histórica que puede servir y que de hecho es un antecedente de cosas que han sucedido después que, como ha pasado con el indigenismo, con el, incluso con el feminismo también, podemos discutirlo luego. ¿no? Pero básicamente lo que, lo que crean es, por un lado rompen con su tradición, porque esto que es una cultura revolucionaria, al ser una cultura además de la migración también, hay esa ruptura con el lugar de origen, con la tradición de origen, con, la, con el judaísmo, la gente profundamente crítica con el judaísmo ortodoxo, con la idea de la religión, pero también con la tradición familiar, social de, de la estructura social judía anterior. Eh, pero por otro lado no renuncian a esa identidad propia suya, que básicamente la define el ser judío de la cultura yiddish y la lengua, básicamente su territorio, su territorio es la lengua, la lengua que es el yiddish, lo que ellos llaman el yidiskay, no Y son conscientes de que tienen la lucha social que hagan, la tienen que hacer de esa especificidad propia que es su condición judía yidis, no Entonces, esa, esa cultura que ellos crean, que es un momento además fascinante porque eh, una lengua que básicamente estaba muerta, o sea, muy anclada a una tradición, no tenía ni prácticamente literatura, no tenía gran producción cultural, con una lengua campesina, que no. Eh, se, se, se, se empieza a enriquecer con cantidad de escritos, reflexiones que se hacen en esa lengua y en realidad es la, la lengua más, más viva de, de, de la población judía en ese momento, especialmente la población judía socialista, revolucionaria, anarquista, que luego caerá cuando el sionismo, y fundamentalmente cuando se crea el Estado de Israel con, el, con la propuesta del hebreo se come directamente a esa tradición judía Entonces, a mí, a mí lo que me interesa sobre todo de esa idea anarquista eh, yidís es ese, ese reciclaje identitario que lo hacen mmm, sin caer en la trampa de la tradición y en ese sentido siguen en esa línea que buscábamos al principio de la emancipación, del proyecto de emancipación pero pues, no caen en la trampa de la modernidad, que es la, que, la misma que interesa al capitalismo, de romper los vínculos con nuestra propia tradición cultural, con nuestra propia comunidad. ¿no? Ellos, como comunidad migrante y como comunidad hablante, eh, crean esa, esa, esa cultura como bien común revolucionario, como bien común de cultura de resistencia. ¿no? Y luego la otra, eh, o sea, de alguna manera, o sea, aunque a mí lo, lo explico con mucho cariño y con, mucho, con mucha afinidad, y que me parece que de, de todo el desastre, porque al final todo es un fracaso, todo lo que pasa ahí, todo no es más que un fracaso, precisamente por eso es interesante, el, esa, condición, esa, esa idea de cultura en resistencia, del anarquismo yidis, fracasa en el tiempo, fracasa en el tiempo, por eso que decíamos antes, porque al final lo que no era yidis mmm, está en su paraguas, es decir, la población judía que está sufriendo ataques del antisemitismo en Inglaterra o en Francia, que no tiene nada que ver con la, ni con la cultura allí ni con la condición migratoria, que hablan otra lengua que son franceses, que son alemanes, que son ingleses en, en, ese paraguas no lo abarca y, y por otro lado porque no consigue sobrevivir a lo que es más rico de su experiencia que es esa condición migratoria, que es precisamente ellos construyen en, esa identidad, esa condición de, de, de refugiado, de paria, de apátrida, eh, esa es la, la raíz intrínseca de su pensamiento, más revolucionario. Pero cuando esa población se traslada a Estados Unidos, cuando pasa una generación, una segunda generación, y esas, esos hijos, esos nietos se van progresivamente incorporando a la cultura pues, estadounidense, inglesa, francesa, lo que sea, se incorporan a la población de acogida y a la lengua de acogida, pues esa tradición cultural se extingue, no, no sobrevive a eso. ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa que había? La otra alternativa era la de sionismo. O sea, ¿De qué manera, desde una perspectiva libertaria, se podía acoger esa idea sionista? ¿no? Bueno, pues sucede, aunque ahora nos parezca como. así nos ven no los electrochauquines, así la vez, ¡ah, es imposible! Pues en un momento sucede. Y ahí me parece que hay dos personajes, dos autores, que, que son los, los especialmente responsables de, de conectar ese nacionalismo sionista la tradición anarquista, que son Gustav Landauer, que también tengo mucho cariño un personaje muy peculiar que, que estuvo en la... Bueno, lo mataron salvajemente en la represión de la República de los Consejos de la Viera, que, y es, es un personaje para seguir la pista, me parece que a mí me gusta especialmente porque tiene un pensamiento muy independiente como muy libre pensando y... y eso siempre gusta <risa> y hay otro que es Martín Buber que es que está también claramente sionista y los dos son responsables de, que, de esa conexión ¿de qué manera lo haces? ¿no? Eh, ellos de alguna manera lo que vienen a crear es una especie de anarquismo nacional ellos, su pensamiento básico es, es, es, hay, hay varias líneas ¿no? por un lado oponer el Estado y la sociedad eh, en ese sentido bastante bien con el anarquismo es, el, el, el Estado aparece es una institución que aparece cuando nosotros como sociedad no somos capaces de autoorganizar ¿no? nuestras propias carencias de autoorganización las suple una institución externa que viene a satisfacer esas necesidades. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, son dos personas completamente fascinadas con, con la idea de la comunidad, pues con los proyectos de comunalización, crear comunidades, crear cualificación de la tierra y crear estructuras eh, para ese anarco comunismo que, es, que para ellos es la fórmula del futuro, de esa sociedad emancipada. Y por otro lado, entender la revolución no tanto como, como al estilo Bakunin, ¿no? de, de, de una fractura, eso que decíamos en el tiempo, de una fractura en el tiempo presente que rompe lo anterior con un futuro que va a llegar, pero que nosotros no estamos preparados ni siquiera para pensar, porque es algo de una novedad radical. ¿no? Y dice, bueno, no va a suceder nada nuevo si nosotros no somos capaces de empezar a crear estructuras nuevas. Es la lógica de las políticas prefigurativas que se hablan en el mundo como la literatura anarquista, más libertaria. ¿no? Tenemos que crear estructuras que en el momento que haya un proceso revolucionario son las que nos permiten guiar esa fuerza y esa energía hacia. para estructurar una nueva sociedad. Si no, va a volver lo mismo. O sea, en el caso de la revolución puede volver a suceder lo mismo que ya conocimos. ¿no? Luego hay, aparte de eso, una fascinación por, la, por el pueblo judío, en el sentido de que era un pueblo que se ha mantenido en la historia eh, sin Estado, con lo cual hay algo que aprender ahí, que, haya, bueno, que, que entendamos que en esa comunidad judía que han sido esas estructuras sociales que ha permitido que esto vaya a, que a se mantenga en el tiempo. ¿no? Eso nos puede dar pistas de que nos puede servir en ese, en ese futuro que estamos esperando. ¿no? Entonces mucha gente conectando eso entienden ven en el vínculo nacional judío una posibilidad, como una lógica comunitaria como, un, como algo que, que es intrínseco o sea que tiene en el tiempo pero que no, no es un Estado porque no hay Estado, puesto que el pueblo judío no lo tiene entonces dicen, bueno, el momento el pueblo judío es el momento que tiene la oportunidad de crear una experiencia de, de red, de comuna de, de colectivización a gran escala a partir de ese vínculo no estatal que es su vínculo nacional la o sea, tenemos ahí está el pastiche entonces con eso y la lógica del mismo, que en aquel momento es el único que da cobertura a, a toda esa población judía que está sufriendo el ataque de antisemitismo es cuando empieza la experiencia de, de la colonización palestina eh, con o sea, una colonización que se hace, por supuesto hay, hay muchos aspectos de la colonización, pero aquí lo que nos interesa es la parte de esa colonización que se hace de acuerdo con las fórmulas más estrictamente libertarias, que en un momento eran como unas colectivizaciones que se hacían con Kropotkin en la visita de noche, ¿no? o con Landauer, que era un anarquista explícito, que tenía su. Eh, y entonces, seguían sus consejos, seguían su idea seguían su, sus principios. ¿no? Y aquí lo interesante es, es ver de qué manera esa. Tampoco vamos a entrar ahora en detalle en eso, pero que la reflexión que a mí me invita a esa experiencia, que yo creo que es la que se ha esquivado es decir, durante mucho tiempo, se, hubo una fascinación por esa experiencia colectivista en, en Palestina, y era como, el, yo creo que fue lo más avanzado que hubo en su momento, o sea, de, después de la Revolución Española, que quedó truncada ¿no? por, por la guerra civil, pues, se machacó, en aquel momento sí que se pudo avanzar en esos proyectos de, de colectivización y de organización comunal, y, y de hecho, o sea, mucha gente veía ahí la avanzadilla de lo que se había estado intentando con, conseguir en las colectivizaciones aquí en, en Andalucía, en Aragón, en Cataluña y de hecho también al revés, ¿no? o sea, mucha gente de los tribus que venían aquí a luchar en la guerra civil como brigadiza internacional porque se conseguía un enfoque afín, ¿no? Pero ¿qué es lo que qué es lo que no podemos dejar de ver, qué es lo que generalmente molesta y no queremos ver, ¿no? Es decir, que esas colectivizaciones en ese momento, en ese con ese trasfondo del nacionalismo romántico que de alguna manera le aporta Martin Buber, o al Landauer, y con ese trasfondo del, del nacionalismo, de, del objetivo de crear un estado nacional en Palestina que era el sionismo, lo que planteaba, pues se convierte en una herramienta perfecta de colonización. O sea, el, el, el kibutz tiene un atractivo, tiene un glamour, tiene, crea como una nueva identidad judía a la que todo el mundo es fácil adherirse a ella logran crear además una figura de. culturalmente como la figura del nuevo judío, que es el que se está creando y en ese sentido logran romper con pues, esa identidad negativa que decíamos, ¿no? de ese judío como, como sujeto de opresión, eh, tanto como obrero como, como judío, eh, se fractura en la creación de un nuevo. Eh, judío colonizador europeo que es el que va allí, que es el, la avanzadilla de la civilización la avanzadilla del socialismo que es el que crea esa, lo más revolucionario que en ese momento y que sirve precisamente como, como estrategia de colonización tanto a nivel geopolítico que creaban los kibbutz en un sitio determinado como a nivel luego militar puesto que los kibbutz fueron los primeros, los primeros lugares donde se empezaron a organizar la fuerza de defensa que luego serían fuerza de defensa israelíes luego serían el de israel también fueron los que precisamente por, su, por la situación que tenía, fueron los primeros también en, en lograr una segregación del mercado de trabajo en Palestina, diciendo, bueno, si queremos lograr una economía judía viable, tenemos que crear defender trabajo judío a los judíos, tenemos que, que crear mm, mercado en, en los que puedan circular los productos judíos, aparte de lo palestino y de lo árabe, para que esto sea viable. Eh, y luego, además, su propio proyecto de colectivización de la tierra en realidad se convierte en, de manera bastante perversa, puesto que se compraban tierras, se nacionalizaban de manera que no podían volver luego de mano árabe, esas tierras se compraban a terratenientes que estaban ausentes, no estaban en ese momento, y de esa manera se produjo un expolio del común palestino, decía había una serie de tierras que eran de propietarios que estaban ausentes, pero que la gente cultivaba en usufructo, como arrendadario, de manera colectiva en muchos casos, y que van dejando a toda una población sin tierra bajo la lógica de estar colectivizando tierra Eso es una cosa completamente perversa ¿no? entonces es lo que, no hay que de... a mí me planteaba el cuestionamiento de que muchas veces fórmulas que podemos considerar eh, muy cercanas o muy afines a nuestros planteamientos teóricos tenemos que ver en el peor de los casos posibles de qué manera pueden ser cómplices, pues en este caso del de, de capitalismo, lo, de la colonización directa, pura y directa, pero que podemos ver otros escenarios parecidos, ¿no? o sea que estamos utilizando herramientas que en el momento dado se nos pueden invertir y convertirse en herramientas a favor de eso, contra lo que estamos luchando. ¿eh? Eh, poco más, ya no quiero los con más En realidad eso es más o menos como La idea principal, ¿no? O sea, que a mí pues me parecía que era relevante Y que a mí me parece necesario seguir reflexionando Sobre ello desde una perspectiva Anarquista y libertaria, ¿no? A mí me gusta más decir anarquista que libertaria Me parece un poco educado pero Eso es una cuestión personal eh, Y que a mí me parece eso Que anticipan lo que eran debates que vinieron luego O sea, que sí que en esa lógica Que decíamos al principio de cómo se va invirtiendo Que hemos visto que el esa lógica de emancipación, esa línea en el tiempo de progreso, evidentemente eso ya no se lo cree nadie. El, el propio capitalismo ha sido capaz de abordar esa estructura del Estado y y quitarla, intentar la manera de quitarla en medio. Y entonces cuando ha empezado a surgir la necesidad de, de buscar horizonte en el pasado, de buscar de qué manera estructuras precapitalistas, de qué manera comunidades tradicionales como el movimiento indígena, de qué manera luchas que están ahí desde hace mucho tiempo, pueden ser inspiradoras como, como cultura en resistencia, como fue en su momento el anarquismo allí. Es decir, que nos pueden dar eh, un sustrato de pensamiento, de cultura y de organización para mantener el tipo en, que, en un embate cada vez más mapizada de capitalismo. ¿no? Eso es lo que a mí me parece que sigue algo, porque se plantea de manera como muy clara de manera un poquito anticipada lo que luego en la que tendría que vivir por necesidad ¿no? así que más menos, o menos sea, como el resumen pero aclaramos a cualquier cosa <risa> hey, hey, bueno.